Si me preguntas, si creo en Dios Me obligas a responder en función de tu Dios Que no es el mío, debo decírtelo Que nunca creo, en las cosas Nada se acerca de las cosas, pero jamás tengo dudas ni confusión. Creer nunca es saber, es recurrir a la fe. Saber es confiar, es sentir la energía. Descubrir el propio sentir, sin ninguna directriz. Confío en mi propio sentir, en la vitalidad de mi alma. en el palpitar de la energía en la evolución de la vida proyectar en la expresión del íntimo sentir tu dios es una visión parcial de la energía y la vida. Lo quiere la religión, Dios nunca inventó el paraíso o el infierno. que tengas que ir a la iglesia a confesarte y así te puedan absolver, salvar, corregir me resulta absurdo imaginar un señor en el cielo sentado en su trono lo siento, me disculpo este es mi sentir mi concepción del vivir sin sí, fingir Son cuestiones distintas Iglesia y Dios Son asuntos diferentes Existiendo para servir A la comunidad El Dios de la religión manipulación la iglesia inventa un dios de patrimonio exclusivo No se necesita a la iglesia para conversar con Dios. Me gusta conversar con Él cuando pasa por el campo. No se necesita. Intermediarios para ser uno con Dios. Antes de aprender los diez mandamientos ya sabía del amor. No se necesitan religiones para la habita antes de memorizar pasajes de la Biblia yo sabía de la energía hace falta ir a la iglesia a suplicar basta con la actividad del alma me resulta absurdo imaginar un señor en el cielo sentado en su trono. Alma. El alma guarda tesoros inmensos que son atributos celestiales Confío en el latir energético, en la evolución de la vida el alma sostiene el universo en cada soplo de magistral vibración. Confío en la armonía de las almas conectadas en el cosmos de la vida extensa inmensa el alma es fuente entre ciudadanos enlazados a la divinidad desde la bondad se hacen milagros con sensibilidad, se logran santos. Me resulta fantástico sentir conciencia universal que nos reúne a todos.